el módulo de transmisión de corriente continua vamos a ver los distintos modos de transmisión en HVDC que hay hoy en día entonces arranquemos con el primer modo el primer modo que es conexión monopolar esta configuración utiliza un solo conductor para la transmisión de energía eléctrica entre la estación convertidora y la de retorno y el retorno se realiza a través de tierra como lo podemos ver únicamente se utiliza una línea para la transmisión del polo positivo el negativo se realiza a través de la tierra. Los componentes son los mismos, tenemos por, dos, por los dos lados los sistemas de corriente alterna, los transformadores, la estación convertidora y lo que cambia es el modo de acoplamiento entre las dos estaciones convertidoras, que se realiza únicamente a través de un solo cable, de ahí el nombre de monopolar. La transmisión bipolar como su nombre lo indica, utiliza varias estaciones convertidoras, como lo podemos ver en la figura. Utiliza específicamente dos estaciones convertidoras en cada uno de los nodos para cada sistema de potencia. Este tipo de conexión es el más utilizado actualmente en los sistemas HVDC basados en líneas aéreas. En donde podemos ver los enlaces capacitivos de las estaciones y las conexiones a tierra, que se colocan para dar referencia a los condensadores tenemos una línea positiva y una línea negativa que hacen el flujo de potencia entre los dos enlaces esta conexión está conformada por dos sistemas monopolares independientes que hacen las veces de polos positivos y negativos con la capacidad y o ventaja de poder funcionar independientemente en caso de que alguno de ellos falle pues regresamos a la lámina anterior y podemos ver que si alguno de los dos falla, se puede hacer transmisión monopolar entre dos estaciones convertidoras, bien sean las superiores o bien sean las inferiores. La otra configuración es la back to back, ya la hemos visto en otros módulos en donde espalda a espalda, donde se utilizan las dos estaciones convertidoras se utilizan en estaciones cercanas. Las conexiones back-to-back se utilizan principalmente en aquellos casos donde se realiza la conexión de dos sistemas de diferente frecuencia en el interior de la subestación, es decir, no hay una línea de transmisión en DC. Se hace la rectificación y la inversión en sitio. Se utilizan sobre todo en el acoplamiento de energías alternativas, básicamente. Entonces tenemos también la conexión punto a punto. La conexión se realiza directamente entre dos subestaciones, punto a punto, cuando por razones técnicas, económicas o ambientales, la conexión mediante HDDC es mejor que la conexión en alterna. En este caso, cada una de las estaciones del sistema funcionarán como un convertidor, ya sea como rectificador o inversor, en función de la dirección del flujo de potencia es la conexión más utilizada hasta el momento en HVDC. Finalmente tenemos la conexión multiterminal. Se utiliza cuando se conectan tres o más subestaciones a un sistema de HVDC. Puede ser de tres formas: paralela, serie o mixta. La paralela mediante la conexión multiterminal paralela todas las subestaciones se encuentran conectadas a una misma tensión. Se utiliza principalmente cuando las subestaciones superan 10% de la potencia total de las estaciones rectificadas. En cambio a la conexión serie, todas las subestaciones se encuentran a una tensión diferente. En este tipo de conexión es importante tener en cuenta el rendimiento de la subestación, ya que la caída de tensión en cada, en cada una afectará la tensión nominal de la red. Finalmente tenemos la configuración mixta, que permite tener sus estaciones conectadas en configuraciones tanto serie como paralelas. En la figura vemos un esquema o enlace hvdc bsc con conexión multiterminal en paralelo. Como podemos ver, tenemos un sistema de potencia conectado a tres sistemas de potencia diferentes a través de un enlace que comparten los mismos niveles de tensión. Cada uno de los sistemas de potencia tiene su propia estación convertidora y su línea que permite la adecuación del flujo de potencia. En este caso, la potencia puede fluir del sistema A hacia los sistemas B, C o D, o viceversa, dependiendo la operación de cada puente convertido. La conexión unitaria, se emplea una conexión unitaria cuando la transmisión en DC se realiza directamente en el punto de generación de energía. Se utiliza principalmente en centrales hidroeléctricas o eólicas, donde es posible alcanzar la máxima eficiencia de las turbinas, debido a que sin importar la velocidad de la turbina, el inversor se encarga de entregar a la red la señal de tensión y frecuencia, ya sea de 50 o 60 Hz. Entonces, en este video vimos los distintos modos de transmisión, monopolar, la convencional, la multiterminal, bien sea serie, paralelo o mixta. A lo largo de este módulo hemos conversado cuál es la ventaja de la transmisión en, AC, en DC, Perdón, cuál es la diferencia entre transmitir en AC o en DC, en qué proyecto se justifica la transmisión en DC, cómo se reducen los costos de acuerdo a la distancia de la transmisión, o donde es importante la transmisión en corriente continua, pues estamos acoplando fuentes de distintas frecuencias, como pueden ser las fuentes alternativas. Entonces, si bien este, este módulo no quiere ser un sistema muy detallado de la transmisión de DC, le va a permitir a la audiencia poder tener una idea de los sistemas de transmisión en corriente continua que hoy en día se están utilizando. Cuándo es conveniente utilizar una transmisión en corriente continua, cuándo no, qué sistemas existen y qué modalidades de transmisión están actualmente en el mercado. Qué sistema se puede utilizar, cuál es más conveniente, si el tradicional, el BLCC o el BC, el BSC, dependiendo la aplicación y el flujo de control que nosotros requeramos. Los invito nuevamente. a... Uno a suscribirse al canal, por otra parte a continuar con algún otro módulo de electrónica de potencia que permita ampliar su formación en esta área tan multidisciplinaria Gracias por su atención.